Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Como podéis ver en el título de hoy, hacemos una pregunta. ¿Despertar o manipular la conciencia? La moda pseudoespiritual introducida en el misterio. Este es el, el título que hoy se nos plantea. Yo creo que es un, un buen título para poder charlar sobre este tema. Y antes de presentar a, a nuestros compañeros, he estado navegando un poquito por la red y veo como que el tema del de despertar de la conciencia, ¿no? Dicen que es el despertar de la conciencia, ¿no? Pues bueno, al, al parecer este mm, eh, despertar de la conciencia sería una psicología revolucionaria que enseña al hombre mismo cómo puede llegar a conocerse a sí mismo. Esto sería un poco... Algo que podría definirnos, porque he intentado buscar en diferentes lugares lo que es el despertar de la conciencia y parece pues, que esto sería un poco lo más acertado. Nos habla de intelectualidad, de conciencia en el animal racional, que somos nosotros, y que tenemos la conciencia dormida. Y para ello tendríamos que recurrir a esa circunstancia ecología revolucionaria. Bueno, ahora vamos a tratar este tema más en profundidad y para ello tenemos con nosotros, vamos a empezar por las damas, a Paloma. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Rafa y a Cristóbal y bueno a todos los amigos que están en el chat. Gracias por estar aquí con nosotros y tenemos a Cristóbal Toro. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Rafa, hola Paloma, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme. Eh, hoy voy a hablar así un poquito bajito, ya se lo he dicho a Rafa, en las horas que son ya. Eh, y bueno, yo creo que es un tema interesante y bueno, estoy muy contento de estar aquí otra vez en tu casa, en la casa de todos y saludo a la gente que está ahí ahora en el directo y la que está en diferido. Espero que también disfrute de, pues, bueno, de estas impresiones que vamos a dar sobre el tema del despertar de, de la conciencia. Pues Gracias Cristóbal por estar con nosotros, un placer que estéis aquí y sobre todo eh, bienvenidos a todos los que vais llegando y como dice Cristóbal, pues a los que luego veréis en diferido, pues este programita. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre el tema, a entrar en materia, ¿eh? aquí tenéis el canal es eh, Misterios al descubierto ¿eh? de eh, Cristóbal. Eh, misterios al descubierto, ¿no, Cristóbal? ¿Todavía o cómo? Sí, sí, bueno, es que como los que siguen mi canal han visto el batiburrillo de, de cambio de nombre desde los últimos 10 años, 10 eh, años, 10 meses, 10 meses aquí, bueno, pues ya llegó el final de las, de las fases que estaba teniendo en el canal y volvemos, como dije al principio hace casi un año, hace 10 meses, volvemos otra vez a... Al mismo nombre, Misterios al Descubierto, que es como lo conoce todo el mundo. Muchas gracias. Pues vamos a entrar un poquito en materia. Eh, las preguntas me gustaría... Una cosa es que dice, pregunta España, ¿conciencia o consciencia no son lo mismo? No, no son lo mismo. Una cosa es el, con, el consciente, conciencia, la conciencia, y otra es la consciencia. Es diferente, yo creo que es, son temas un poco... No sé, ahora lo, ahora lo vamos a ver entre todos un poco y vamos a intentar eh, eh, dilucidar ¿no? lo máximo que se pueda en relación a este tema. Eh, Cristóbal, como has hecho un vídeo en tu canal sobre este tema, me gustaría que empezaras tú abriendo un poquito sobre esto de la pseudo espiritualidad introducida en el misterio. ¿Qué pasa? Que en el misterio cabe todo, todo es posible, eh, ya haremos eh, programas de fontanería del misterio, de mecánica del misterio, cocina del misterio, no sé, cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, a ver, eh, no estamos aquí para ser jueces, sino para hacer siempre críticas constructivas y las críticas constructivas siempre tienen que estar eh, basadas en, en, en argumentos sólidos, ¿no? Hay argumentos que, bueno, se termina el argumento, pues ya nos tenemos que callar porque ya no hay más, ¿no? Pero lo que sí nos estamos, lo que yo, al menos yo, ¿eh? no estamos, yo creo que incluso puedo int introducir a mucha más gente. Est est estoy notando, o estamos notando eh, desde hace a, ya unos años, y parece, ¿eh? parece que eh, algunos ya se están dando cuenta de esto, otros todavía no, de que se está metiendo un, una pseudo espiritualidad en el tema de, de la investigación. A ver, tú cuando vas a investigar algo, vas, con, vas eh, a investigar, a, a buscar pruebas, eh, contrastar, y no, eh, lo que sea, ¿no? Cualquier, cualquier investigación de cualquier índole, sea fenómeno ovni, fenómeno eh, de paranormales, cosas así, ¿no? Y cua, un investigador tiene que ir con, pues, con la mente abierta siempre para encontrarte las, lo que te tengas que encontrar, ¿no? Luego cada uno, pues bueno, pues... A su manera de ver, pues tiene que decidir si creerlo o no creerlo. Pues bueno, ya eso es algo muy personal, muy personal. Pero se está viendo ahora que eh, congresos, congresos que se están haciendo, eh, eh, certas, eh, jornadas que se están haciendo en muchas partes del mundo, eh, todo el, el, la finalidad de todo lo que se hace, aunque lo enmarquen en títulos, lo marquen en, en, en noticias o lo marquen en, en, en temáticas de ufología, eh, contactismo, etcétera, cosas que se pueden investigar, eh, el final de todo es una pseudo espiritualidad, como que eh, los que dan esas conferencias son los profetas despertados conscientemente y que te están predicando, hablando de que tu consciencia o tu conciencia, me da igual cómo lo llames porque tiene que ver una cosa con la otra, pero tú tienes que despertar, como que estás dormido. O sea, nos están diciéndonos a la cara, y eso es lo que yo me, es como me siento, eh, eh, perdonadme un momentito, es que el gato me está pidiendo entrar a la puerta. Pero eh, el, el, el, eso nos hace ver o me hace sentir a mí, porque estoy hablando de mí en primera persona, me hace sentir que soy un tonto, que no me estoy enterando de nada de la vida. A mis 47 años de edad estoy dormido, o sea, como que estoy aquí que no me entero de la vida, no me entero de las cosas, no me entero de la espiritualidad, no me entero de nada y eso no es verdad, es que no es verdad yo me entero de todo, soy consciente de mi, de mi realidad, soy consciente de mi, de mi ámbito natural, de donde de lo que vivo, lo que vive mi país, lo que vive el mundo, soy, soy consciente de todo, soy consciente de mis problemas, soy consciente de los problemas de los demás, soy, y que me venga algún alguien iluminados, porque de verdad que son iluminados, eh, con, con el, la, la titulitis de investigador o de contactado, o de lo que sea, o sea, estoy, estoy generalizando, ¿vale? Yo siempre eh, hablo en eh, sol del respeto ¿no? cada uno que haga lo que tenga que hacer sí, sí, y ya está, yo lo respeto puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo lo respeto pero nos hacen sentir así y, y lo que noto como youtuber que soy del misterio, porque soy youtuber del misterio igual que tú, igual que, que, otro, que Paloma y, y otros ¿no? Eh, eh, la gente que nos está escribiendo eh, como que hay una especie de que no sabe por dónde ir ¿no? hay vientos de, de, de, de, de doctrina, como decía el apóstol Pablo, decía que hay vientos de doctrina, unos van por allá, otros por allá, ahora estoy aquí, luego me voy para allá, ahora estoy con, con, con este tema, ahora me voy con los Anunnaki, y ahora no, ya no son Anunnaki, son los grises, ahora los grises son los Anunnaki, ahora se nota que los ángeles no son, son Anunnaki, hay una mezcla tremenda, yo yo de verdad que hay cada vez estoy viendo cada batiburrillo, es como si hubiesen cogido todo y lo hubiesen metido en una batidora, yo me siento eh, eh, ¿Cómo diría yo, indignado en el sentido de que me están diciendo a mí y, y muchos sin darse cuenta le está diciendo a la gente que está viendo su contenido le está diciendo, eres un tonto, que no te enteras, que estás dormidito que tienes que despertar y la manera de despertar es aceptar lo que yo te estoy diciendo que es que ya Jehová no es Jehová sino es este o este es este que da igual, o eh, cualquier otra cosa, y nos mete en la espiritualidad. ¿Y cómo se llega a esto? Mira, Rafa, no sé, si, cortarme cuando queráis, ¿eh? pero mm, eh, en el fenómeno ovni. Ahora, para poder ver ovnis, ya no hace falta un telescopio, unas. que hay mucha gente que sale con cosas técnicas para ver el, cuando hacemos alertas ovnis, pues sales con tus con tus. Tus telescopios, tus cosas para ver el cielo y tal, ¿no? Tus cervecitas y tal, ¿no? Pero hay gente que se reúne, hace sus circulitos y se ponen a hacer eh, meditaciones eh, eh, como eh, intentar entrar en trance para contactar con los extraterrestres. En unas jornadas de alertas ovni, por ejemplo, ya no es un caza ovnis, ahora son caza sensaciones espirituales y a ver si pueden, ya que no puedo contactar con el objeto, a ver si puedo contactar con los tripulantes, como, como creemos que la evolución del ser humano es llegar a no, a dejar de hablar y, y hacerlo todo a través de la mente y una espiritualidad elevada que eso es un batiburrillo de mezclas de, de, de filosofías ancestrales que hay en la Tierra y cada una dice una cosa, pues creemos que es así. Pero igual no es así. Entonces, yo lo que veo es eso, es, no, no tienes que despertar por esto, no. Es verdad, y eso sí que lo digo, es verdad que a veces tenemos que levantar los ojos un poco del suelo, ¿no? Por ejemplo, yo di un ejemplo hace unos días que a veces estamos comiendo, y, y los que tengan costumbre de comer con la televisión, ¿no?, puesta o la radio, y, y estás comiendo y estás viendo el telediario que te ponen al mediodía y vas comiendo y, y sale un anuncio de ACNUR, por ejemplo, o de ayuda a los niños que se están... Y tú estás comiendo, ¿no? Imagínate. Bien, vale, lo vemos y seguimos comiendo, ¿no? Sabemos que está, pero está. O sea, queremos ignorarlo voluntariamente. Es verdad que a veces tenemos que levantar ¿no? la cabeza y, y decir, oye, mira, vamos a ser un poco más conscientes de lo que está pasando, a lo mejor en las fronteras, un poquito más allá. Pero que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que hay alrededor de mi familia, que nadie sabe cómo es mi familia, nadie sabe los problemas que estoy teniendo económicos. Si llego al final a mí, no llego al final a mí. Soy consciente de, de, de todo. Que me venga alguien y lo meta dentro de la investigación del misterio, que eso es lo que han investigado, que es, porque como han tenido a mejor una experiencia que me parece lícita, que haya tenido una experiencia con cierto ser o ciertas luces o ciertas cosas que me vengan que para yo despertar. Tenga que canalizarme a través de métodos que, bueno, que se llevan haciendo dentro del ocultismo hace miles de años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso voy yo. Eh, a veces se intenta manipular tu consciencia, es decir, es decir, yo te estoy diciendo a ti eh, que tú no estás despierto, tú que a lo mejor no estás, digo tú o yo, o quien sea, eh, no estás fundamentado a lo mejor en alguna cosa o. o o son de las personas que, que, sabe, que es consciente de su entorno, pero más allá no, y dice, ostras, pues mira, igual, y quieren hacer un cambio en su vida, pues prueban esto, prueban lo otro, prueban lo que te van diciendo. O sea, es una manipulación de tu, de tu, de tu conciencia es, es, cómo diría yo, son encantadores de serpientes. Es, es lo que es, la serpiente es astuta. Esto todos lo sabemos, la serpiente es astuta, la serpiente sabe cazar, la serpiente sabe lo que es su entorno, eh, etc. Pero hay gente que sabe encantar a la serpiente, a la deja dormiditas O sea, más que despertar, nos duerme en la conciencia. O sea, nos duerme el entorno. Entonces, a eso es lo que lo que yo veo. ¿eh? Ahora, cada uno que haga lo que quiera, claro. Eh, yo no sé qué... Yo creo que, que es lo que yo he visto y creo que para empezar así un poquito la charla eh, vendría bien, ¿no? Pues de saber lo que yo por lo menos he, he notado, he visto. ¿no? Es, un, es una observación del entorno, ¿no? de lo que está pasando en el mundo del misterio. ¿no? Paloma, te cedo la palabra a ti. Sí, pues eh, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristóbal, ¿no? Además es que todos estos movimientos eh, eh, que hay ahora, estos gurús, estos supuestos maestros, eh, están aprovechando un hueco que hay ahora en la sociedad eh, enorme y se están aprovechando de ello. Y las personas, hay personas muy sensibles, hay personas que, que de verdad le están pasando por, por un momento muy complicado y se aprovechan de todo ello. Ahí meten mano. Y las personas la verdad es que acaban peor de lo que estaban. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Poder? ¿Dinero? Esto habría que planteárnoslo, planteárnoslo muy seriamente porque se está destrozando la vida de muchas personas. Y todo este tema también de contactados, eso es verdad, es mentira. ¿Con quién realmente han contactado? Todo eso yo creo que habría que, que, que verlo muy bien y tratarlo con mucho cuidado. Porque hoy en día vivimos en una sociedad en que la gente necesita a que, que la dirija, necesita creer en algo y la llevas por donde quieres, hacia donde tú quieres y para el objetivo que tú quieras. Y la verdad es que estoy muy, muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Cristóbal. La verdad es que me ha dejado sin palabras. Yo quería añadir a todo esto que estáis hablando, que eh, yo he hablado con personas que supuestamente, y he tenido trato directo con personas de este supuesto despertar de la conciencia y todas ellas han tenido o bien un avistamiento de luces o bien un supuesto ser que hayan podido ver todo este tipo de fenómenos despierta en ellos un, eh, una espiritualidad descontrolada esto también es verdad o sea ellos se ven como un poco, eh, como te diría yo como un mensaje mesiánico ¿no? una revelación que tienen y que deben de compartirlo pero eh, sin ningún tipo de formación en algunas ocasiones en, en algunas ocasiones no conocen ninguna filosofía ni ningún tipo de creencia espiritual porque si hablamos de espiritualidad podemos englobar muchas creencias ancestrales como ha dicho Cristóbal y podemos englobar muchísimas filosofías, creencias, religiones, eh, con ese contacto con el mundo espiritual. El tema es que también hay gente que dice que ha visto cosas y que en realidad no han visto nada. Esto también pasa. Entonces lo que hacen es un poco, eh, es una forma de ser un, un coaching, ¿no? O como se llame, de hacer... Guía es de hacer de guía espiritual y de dar consejos que pueden ser incluso contraproducentes para ciertas personas. Quiero decir con esto, hay personas que están en estados depresivos las cuales se dejan eh, aconsejar, eh, esto es lícito, ¿eh? cada uno puede hacer lo que quiera, se dejan aconsejar por este tipo de personas. Yo no digo que esto sea malo, cuidado, no digo que sea malo, pero carecen, muchos, un gran porcentaje, carecen de estudios psicológicos sobre el individuo. Es decir, tú fíjate, eh, conozco un caso de otro, y uno de ellos es un caso que además fue a pillar a esta persona, ¿no? que eh, bueno, pues se hizo pasar, que tenía una depresión, y esta persona lo que quería era ver qué tratamiento les daba. Lo primero, que, de, que sin conocer a la persona, porque yo creo que un tratamiento de, de, de algo espiritual o, o de unos consejos, porque no solamente es un tema espiritual de meditación, sino hacen de psicólogos. Esto es muy peligroso. Sin conocer a la persona y tratándola en cuestión de 20-25 minutos, máximo media hora, es como que ya le había adivinado toda su vida porque tenía poderes canalizados espiritualmente, y, pues bueno, lo que le aconsejó, pues hizo unas meditaciones, le habló, mezcló muchas cosas, los chakras, el karma, eh, bueno, mezcló muchísimas cosas. Luego le dio una serie de mensajes que telepáticamente le estaban entrando por el cerebro, ¿no?, por esa antena receptora y se los estaba diciendo a esta persona. Y luego lo que le dijo es, tómate unas hierbas así, tómate unas hierbas así. Eh, tienes que hacer durante nueve días meditación de una forma determinada, y aquella persona realmente no le pasaba nada. Simplemente iba a ver qué le decía a esta persona, a ver si por lo menos acertaba en algo o si algo eh, era eh, médico, ¿no? si había algo, un trasfondo médico detrás de todo esto, ¿no? Para nada. Lo curioso de todo esto. ...es que estas personas cobran unas cantidades ingentes de dinero... ...hacen talleres... ...hacen cursos... ...hacen ponencias... ...hacen... Bueno, ...ponencias podemos hacer todos... ...una ponencia pues no deja de ser algo que tú has descubierto... ...o algo que quieres contar... ...es una ponencia... ...las ponencias son lícitas... ...pero claro, cuando ya haces una serie de terapias... ...hay que tener un conocimiento mínimo de psicología... ...o haber cursado algo relacionado a la psicología... ...porque tienes que conocer al ser humano a las patologías mentales que puedan haber, a las fobias, a las depresiones. Y es en el estado depresivo cuando cualquier persona que no busca, y esto también es lícito, tú no buscas algo relacionado con la medicina porque quieres sanarte de una forma alternativa. Y hay sanaciones alternativas. La medicina, aunque es muy contundente, también hay sanaciones alternativas, pero por personas que la gran mayoría de estas personas que te dan un, una alternativa a la medicina son psicólogos, psiquiatras, porque han estudiado verdaderamente la mente humana y saben hasta dónde puedes llegar. Y quizá ellos también lo canalizan un poco por el tema espiritual, el tema del alma, el tema... También puede ser. Hay gente que esto lo hace, pero tienen algunos conocimientos, y si no, pues son psicólogos o psiquiatras, ¿no? O médicos, simplemente médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el estado depresivo cualquier persona se puede dejar guiar y llevar por cualquier tipo de persona, sea verdaderamente una persona, que te haga despertar la conciencia, pero aquí entra un poco esa controversia, despertar la conciencia o estado depresivo. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque es como ha dicho Cristóbal, yo estoy despierto. Vamos a ver, yo sé lo que pasa en el mundo, yo sé lo que nos están engañando, lo que no nos están engañando, lo que nos quieren decir, lo que nos quieren ocultar y las verdades que están a la vista y que nadie se cree. Hay de todo. Pero el despertar de la conciencia, sobre todo cuando mucha gente me dice, Rafa, gracias por ayudarme a despertar mi conciencia. Yo no, yo no te estoy ayudando a nada, te estoy dando información. La conciencia la vas a despertar tú. Yo no te la voy a despertar porque yo no soy un gurú. Yo no tengo poderes, ni he visto a ningún reptiliano Anunnaki, ni gris, ni verde, ni rosa, ni azul. Esto es una cosa que tienes que desempeñar tú por tu propio pie. Yo lo único que te brindo es información. No soy un gurú, ni despierto la conciencia. Entonces esto sería un poco eh, el estatus de depresión y de entrar en esa rebeldía psicológica que acabamos de decir hace un momento, y el individuo que se, eh, que se mete de guía espiritual, porque es que esto es muy fuerte, ¿no? Guía espiritual de esas personas y de un gran grupo de personas que pues, tienen algún tipo de dolencia, sea espiritual o sea mental, o llamémosle X. Esto es lo que yo he podido detectar. Cuidado, yo igual me estoy equivocando, que es lo más probable que me esté equivocando, pero es lo que yo he detectado. Y esto es un verdadero galimatías. Es una cosa muy enrevesada. Y todo esto lo cogemos como una coctelera, lo mezclamos y lo echamos en el misterio. ¿Qué me dices, Cristóbal? Bueno, es que es como todo. A ver... Eh... Soy simplemente investigaciones, es un total aburrimiento. ¿Qué quieres que te diga? Yo sí escucho... A ver, me explico, me explico. La gente quiere sentir. Yo sé que la gente eh, hoy en día vivimos en un mundo en el que incluso todas las actividades, incluso de ocio, es sentir. O sea, quiero sentir anedralina contra más mejor, quiero pasar miedo, no quiero pasar miedo, quiero pasar alegría. O sea, todo es cómo te puedes sentir, ¿no? Y dentro del, del mundillo de la investigación de los divulgadores y la investigación del misterio, que son enigmas que hay que resolver a través de ciertas herramientas y bueno pues y, y de la experiencia, la observación, etcétera, etcétera, eh, se ha quedado corto. Hay que meterle chicha. Y empezaron a entrar, sobre todo hace en eh, los años 70, Empezaron unas sectas, años 80, 70, 80, los años 90, de los años 90, empezaron a surgir unas sectas eh, de estas eh, peligrosas eh, y todas empezaron con el fenómeno OVNI. Gente que habían sido eh, eh, supuestamente contactada, como tú dices, se pusieron en marcha, empezaron a querer lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, y eso hay que reconocerlo, eh, la espiritualidad de, de la humanidad hoy en día está a niveles bajos, ¿vale? Y hay que entender lo que es la espiritualidad, porque la espiritualidad no es meterte en un convento, eso es otra historia, ni, ni pegarte eh, como algunos dicen que se han encontrado momias de, de gente meditando y se han muerto meditando. Bueno, no lo sé, habría que investigarlo, pero bueno. Que no es eso la espiritualidad, que son muchas más cosas. Y sí que se necesita chicha. Entonces, el fenómeno OVNI, como nos, a veces es muy complicado explicar las... Eh, las por ejemplo, digo, el fenómeno OVNI por no meterme en otras, ¿no? El fenómeno ovni, que es el más eh, que, que todos conocemos, venga, vamos a investigar, venga. hay unas manchas en la tierra, hay manchas de patas, hay radiactividad, se mide, se, se comprueba, se hacen análisis de, de la tierra, de todo, bueno, ya está. ¿Y ahora qué? Ya está, ya hemos hecho todo eso. Ahora vamos a especular. Pero es que queda mucho mejor y atrae a, y atrae a mucha gente diciendo es que no nos quieren contactar a todos, lo hacen a través de mí, yo os voy a dar los mensajitos que no tienen ni pies ni cabeza, que llevo años estudiando, más estudiando, observando, más que estudiando, observando al, el tema del contactismo y te puedo asegurar que es que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, como la espiritualidad de las personas está a nivel bajo, encuentran algo que la espiritualidad a lo mejor de las religiones o religiones Ant, las religiones eh, que todos conocemos, llámese cristiana, musulmana, llámese como sea, o filosofía, no les llena porque ven cosas, pues van a probar otra cosa. Y dice, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Y, y, y, y claro, como están basadas solamente en suposiciones, también son basadas en suposiciones y en, y en ¿cómo diría yo?, y en, en experiencias y en, y en, y en trabajitos. Como se dice en la magia, negra, ¿no? en, en trabajitos. O sea, tú para poder contactar con el ser pleyadiano más guapo, más guapa del mundo, amigo mío, te tienes que venir conmigo a la montaña. Vale el viaje tanto. Y venga, vamos a invitar a un montón de gente y vamos a, vamos a entrar en un estado de trance. Porque entra en un estado de trance. Es como la escritura mecánica, esa famosa, o, o la pintura mecánica. Yo no sé si habéis visto, pero. Eso yo lo he visto en otro contexto, ¿vale? En otro contexto, lo he visto lo mismo, en otro contexto, que no es el, el fenómeno ni, ni el misterio ni nada, sino en otro contexto, ¿vale? Llamado de monología y es lo mismo. La total, o sea, es otro contexto, pero es lo mismo. Ha dicho antes Paloma una cosita, que ahora te dejo hablar Paloma, ha dicho una cosa, que quiénes son ellos los que contactan. Yo no estoy diciendo que no contacten, yo, ¿eh? Yo les respeto. Cada uno tiene las experiencias que tiene. Yo no he dicho nunca que yo no les crea lo que ellos han, la experiencia que han tenido. Lo que a mí, que es eso es lo que eh, a, lo, a, la, a lo que estoy viendo yo después de tanta observación es quiénes o quiénes son los que contactan y qué quieren por eso. Porque si fuesen a hacer cosas buenas esos seres los soltarían, se presentarían, harían, harían algo espectacular, pero no a, a cuatro, perdóname la palabra, ¿eh? porque estoy hablando así en una jerga de hogar, de ¿no? A cuatro matados o cuatro matadas, ¿no? Que, que, que han tenido una experiencia, que yo la creo que hayan tenido la experiencia, porque todos hemos tenido experiencias de todo, y yo por haber tenido ciertas experiencias no me he puesto a decir que soy un contactado, ¿no? Pero. Y, y que haya mucha gente con ese nivel de espiritualidad o ese nivel de, de, de, del ser, ¿no? Que eso sí que había que hablarlo en otro contexto también, ¿no? Pero que, que la gente necesita algo más que cosas materiales, y eso es verdad. Le da ese, ese, esa, esa insulina, ¿no? Ese, ese, venga, te, te vamos a dar un chute aquí y ya verás qué mientras te vas a sentir, pero al final ocurre lo que ocurre, lo que he dicho yo antes, sectas. ...súper peligrosísimas. Y yo no se podría nombrar... ...Edelweiss, por ejemplo. No sé si recordáis Edelweiss. Los niños de Dios. No sé si recordáis los niños de Dios. Los, sí, David. los davidianos también. Los davidianos. Eh, y, y, y, pero estamos hablando que no son sectas de cine. No, es que esas son sectas. Y, y, y nadie se mete, ¿no? Y están... Como algunos que dicen que a lo mejor hay ciertas sectas cristianas ¿no? que dicen que son sectas, pero no, no son sectas, no porque están reguladas, están no sé qué. Estas no, estas que iban la policía, la Guardia Civil, la, iban todas allí a ver qué, qué pasa. Ha habido, eh, ¿cómo se dice? Porque el, el supuesto contactado había dicho que mañana va a venir la nave a buscarnos, pero como tenemos que entrar en un estado espiritual, este cuerpo no vale. Así que venga, cianuro para todos. Y todos muertecitos en las en las camas o tirados por ahí porque se han tomado una pastillita de cianuro. Eso, es que vamos a llegar a eso. Ojo, yo, los expertos en sectas, los expertos en sectas están, ojo a visor y lo sé porque conozco a gente que se dedica a la investigación de sectas. Y me lo están diciendo, ojo con esto, porque se está empezando a llegar. ¿Qué pasa? Que llegará un momento que, eh, claro, empiezas, con las conferencias, empiezas con los, las jornadas o los seminarios y terminas yéndote en comuna a, un, a, una, a una finca y bueno, y, y pasa lo que pasa, ¿no? Por eso tenemos que ir a un juavizor. y esto no es misterio. Amigos, estamos hablando de, de otra cosa que es totalmente diferente a una investigación o divulgación del misterio. O sea, entonces, no podemos meter todo el mismo saco, que se rompe y nos confunden. Porque yo puedo hablar en mi, en mi canal, que hablo de eso, de espiritualidad, pero nadie me está viendo a mí decirles, oye, tienes que hacer esto y esto porque a mí me lo ha dicho tal persona. Porque yo mejor puedo tener contacto, yo puedo tener contacto con, con algún ser, igual, no lo sé, ¿no? Pero, pero, pero yo soy yo yo soy consciente de que las personas, eh, como ha dicho Rafa, tiene Serios problemas espirituales, problemas espirituales, problemas psicológicos, problemas eh, personales y, y solamente hace falta que aparezca un nuevo Mesías o una nueva Mesías, ¿sabes? Que te, te haga un dibujo abstracto, pero que se parece mucho a tu vida para llevar para llevarte a su lado, ¿no? Así a su lado. Y esto acaba así. Por eso hay que ir ojo a visor pero yo vuelvo a decir, yo lo respeto que la gente, como si se quieren tirar por un puente. Básicamente, yo no puedo decir, Ay, no te tires por un puente. Te puedo decir, oye, no te tires, te dejas familia, etcétera, ¿no? Pero yo, la gente que haga lo que quiera. Ahí, ahí está la libertad de cada uno, ¿no? El libro albedrío de cada gente. Pero es que ahí quiero ojo a visor porque no podemos. Yo dije hace unos días en un directo que yo, mi cuerpo, mis orejas, mi mente no es un cubo de basura. Y yo tengo por defecto examinarlo todo. Todito. O sea, a mí me cuentan alguien que ha tenido una, una experiencia con un ser, digo, a ver, ¿qué te ha dicho el ser? ¿Me lo puedes decir? Sí, me ha dicho esto, esto, esto, esto. Entonces yo cojo y comparo con lo que dijo hace 10 años tal persona o que dijo tal. Y, y, y intento ver la regla de, de cuáles son las, las coincidencias ¿no? de estas personas. Y yo al final, al final, lo que acabo diciendo y acabo viendo es vendedores de humo. Vendedores, o sea, encantadores de serpientes. Y hoy en día la sociedad está, pero vamos, está, eh, eh, ¿cómo diría?, preparada, preparada para que surjan muchísimas sectas dedicadas y que tengan, eh, el, el, ¿cómo diría?, la base, su base filosófica del fenómeno. Así. Y hay que estar ojo a visor porque, como he dicho antes, eh, eh, están est se están poniendo los expertos en sectas peligrosas, se están dando cuenta de esto, eh. y porque ya se repitió la historia y se está volviendo a repetir. Y las redes sociales, y las redes sociales están ayudando muchísimo. Se, se, es, esto es como ¿cómo diría, no? el, el, el incendio de un bosque ¿no? que va a toda pastilla, ¿no? Y esto se, se, se está extendiendo a pasos agigantados, ¿no? Pero bueno, que cada uno siga y haga lo que quiera, ¿no? Yo solamente, yo, ¿eh? Y creo que nosotros estamos aquí charlando un poquito, viendo lo que estamos, o sea, diciendo lo que estamos viendo, ¿no? No sé. Adelante, Paloma. Sí, pues eh, yo pienso exactamente lo mismo. Hay una serie de carencias en la sociedad que se están aprovechando por estos gurús. Nos hablan de, de pleiadianos nos hablan de Astar Serán, nos hablan de, de la hermandad blanca, de esos extraterrestres que vienen a darnos unas pautas para despertar de la conciencia. Pero vamos a ver, ¿de verdad necesitamos un ser que venga de fuera o, o, o el que tenemos al lado, la, el, nuestro vecino? ¿Necesitamos de verdad una persona que nos guíe en cómo despertar la conciencia? Yo creo que eso es algo muy antiguo, que eso está innato en nosotros, esos procesos de, de, de ser mejores personas, yo no creo que necesitemos un gurú, un gurú para ello. Y aprovechan ese hueco de descontento social que está inmersa en la sociedad ahora para meter las zarpas. Cuidado, no todo el mundo es así, no vamos a generalizar, pero sí, mucha mayoría han visto un gran negocio en todo esto, un gran negocio. Y la verdad es que es muy peligroso, como, como decía Cristóbal, con el tema de las sectas, muy peligroso. Quería aclarar la diferencia que hay entre la conciencia y la conciencia. Es un término perdón, que muchos no acaban de entender. Pero la conciencia, con S, es el estado filosófico de vigilia. Esto lo podéis encontrar en la Wikipedia. Mucha gente pregunta, bueno, pues bueno, buscáis con, diferencias entre conciencia y conciencia. Dice, la capacidad en acto de reconocerse, constatarse propiamente ante el entorno, el consciente, el adjetivo del consciente. La conciencia, sin ese, es una aptitud o facultad para discernir que se manifiesta en el estado consciente. Por tanto... Atribuye este mismo carácter a su aceptación, pero con significado ético o moral. Hay múltiples expresiones con la palabra conciencia que no son válidas para conciencia. Una mala acción puede suponer un cargo de conciencia. Mientras que tomamos conciencia de algo cuando pensamos a fondo sobre ello y hacemos algo a conciencia cuando lo hacemos con mucho empeño concienciarse. Es decir, conciencia siempre es sinónimo de conciencia, pero conciencia no es siempre sinónimo de conciencia. Algo lioso, pero bueno. La oración Pedro recuperó la conciencia minutos después de desmayarse. La podemos sustituir por conciencia, es decir, conciencia por conciencia. Pero en la oración mi conciencia no me permite robar en una tienda, no podemos emplear el vocablo conciencia porque se trata de un asunto moral predicado por un sujeto operatorio. Esto es un poco lo que eh, podemos diferenciar. Esto lo tenéis en la Wikipedia, esto no hay que ser ingeniero industrial, simplemente ponéis diferencias entre conciencia y consciencia. y aquí lo tenéis. En síntesis, uno se refiere a la ética y al, el, al ser, y otro se refiere a lo filosófico o quizá a lo espiritual. Aunque a veces pueden ser sinónima una de la otra. Dicho esto, antes de continuar, vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros amigos, porque nuestros amigos también están participando en esta, en esta charla. Y me gustaría que, por favor, todas las preguntas que tengáis, pues las volváis a poner por aquí, porque habéis estado preguntando. Y ahora es el momento de charlar sobre lo, las dudas que podamos tener todos los que estamos aquí, e eh, incluso vosotros. Eh, si habéis visto vosotros alguna preguntita o algo que queráis comentar, pues lo decís o si no, leemos alguna de las cosas eh, de lo que... Hay aquí, mayúsculas por favor, sí, eh, saludos a todos los moderadores que estáis aquí, a Paco, a Nelo, a Pekka, a Maika, eh, bueno, a todos los que estáis aquí en este ratito. Eh, dice, lo estudian psicología, vale. Vamos a ver. Si los humanos no han podido despojar de la maldad y no saben ser compasivos con nuestros semejantes... Esto es No sé, no sé qué, qué quiere decir esto, pero bueno, vamos a ver. Si queréis avanzar un poquito más en todo esto, yo creo que es interesante. Yo recuerdo eh, lo que acaba de comentar Cristóbal, esto de las sectas. Las sectas, es que eso de las sectas es un arma de doble filo, es un arma de doble filo. Porque esto es como eh, los que empiezan a tontear con ciertos estupefacientes... Y que, pues bueno, por las sensaciones les gusta y cada vez quieren ir a más, hasta que acaban enganchados en algún tipo de estupefaciente, sea cual sea, y que están presos de él. Que tienen que vivir, tienen que robar, tienen que dedicar su vida pues, a cualquier tipo de estupefaciente. ¿no? Y esto es un poco lo mismo, es un poco esa, esa droga, no por decirlo así, de, de vida. no Hay gente que necesita ir a que le echen las cartas a diario. Hay gente que necesita que les lean la bola de cristal. Hay gente que necesitan conocer personas que supuestamente han tenido una revelación. Es que, claro, cuando entramos en el tema de las revelaciones, Cristóbal, eso es peligroso, ¿verdad? Porque si yo me creo en la revelación de alguna persona, esto puede ser algo contraproducente porque puede ser manipulable al 100%, ¿no? Mira, eso me hace recordar, y perdona que, te, que lo diga, ¿no? Pero me hace recordar eh, pasajes bíblicos. Y, y, y fíjate que aunque parezca que no, pero os voy a contar algo que, que ocurría con, con los apóstoles. Eh, los apóstoles no solamente se dedicaban a hablar. Ellos decían, bueno, ya sabéis que nosotros hablamos, pero demostramos. ¿No? Yo creo que los, los, los nuevos contactados, los nuevos profetas, los nuevos mesías que hay, tienen que mostrar, no solamente charlar, sino mostrar. ¿Qué mostrar? Mostrar todo aquello que realmente, que realmente eh, están hablando. Porque si yo voy eh, evadiendo, evadiendo preguntas, o sea, ev ev evado la respuesta a ciertas preguntas que me hacen los que me están siguiendo, pues creo que estoy como escondiendo algo y al final vamos a tener que poner un detector de mentiras a cada uno de nosotros vamos a tener que ponernos un detector de mentira cada vez que hablemos, o que cada vez que hable cierto contactado o quien sea, para ver si lo que estamos diciendo es verdad o mentira, ¿no? Porque, aunque hay gente que tiene eh, mucho ojito para ver eh, y para detectar, ¿no? Que para eso tenemos tenemos ese sentimiento de decir, oye, tío, este, ¿tú me estás mintiendo, ¿no? Hay, hay cosas, se puede ver si una persona miente o no miente, por, eh, por las... Eh, cómo se comporta, etcétera. Eso está muy estudiado ya. Eso, sino que se lo diga a los policías, ¿eh? que, que lo saben muy bien. Eh, pero hay que demostrar. O sea, si a mí me dice que te va a dar una vida estupenda y que est está dispuesto ese ser a que aquel que todo le acepte le vaya mucho mejor que como lo tiene y que va a unir a su familia y que va a tal, y que va a recuperar, y que va a ser prosperado, y que no sé qué, y que va a ser un, una parte importante en la, en la divulgación de, de los mensajes de, de cierto planeta o cierto ser, eh, hacerme el favor, preguntarle a todos ellos que están, a ver si realmente, eh, incluso al mismo que está diciendo esto, le está pasando. Lo digo yo. Porque si yo voy diciendo que... Eh, un ser preliadiano llamado Pepito Los Palotes, se me ha presentado y me ha dicho que todo aquel que me siga a mí y escuche todos mis, mis argumentos y todos los mensajes y se dedica a, a divulgarlos, va a tener un lugar especial en la nave nodriza que va a venir dentro de eh, ciertos meses. Por ejemplo, ¿no? Demostración. ¿Vale? Demostración. Demostración de que Realmente eso va a ser así. Si es un objeto visible, eh, lo habremos detectado. Si estamos detectando piedritas así, aunque digan que no, la NASA, la ESA y todas las agencias espaciales están detectando cosas en el cielo, ¿por qué no vamos a ver un pedazo de nave? ¿Cómo dicen que hay nodrizas y eso. Pues lo tendremos que ver. Ah, no, es que es un, está en otro plano dimensional. Y dice, pero vamos, pero me parece muy bien que esté en un plano dimensional diferente. Pero entonces, ¿cómo vas a llegar tú a esa nave? entonces ya te empiezan a decir como vuelven a empezar estas setas a decirte que tú para poder llegar a contactar no puedes contactar con este cuerpo, tienes que evadirte entonces tienes que como salir del cuerpo eh, de una manera especial para poder llegar demostración, quiero decir demostración a mí, a mí cómo me puedes convencer ¿no? cómo me puedes convencer me estás, me estás predicando, me estás enseñando me estás diciendo que tengo que despertar porque así puedo ir mi vida mejor, pues macho Llevo dos años siguiéndote en el canal o siguiéndote en tus conferencias, yéndome a todas tus conferencias, comprándote tus camisetas, comprándome tus libros, ¿vale? Y ya me he separado. Y, y, y estoy enfrentado con mis hijos. O, o, o he perdido los trabajos y estoy en la ruina. Que me, demostración, ¿no? Yo estoy haciendo todo lo que me estás diciendo. Pues... ¿Es verdad que va a cambiar mi vida? ¿Es verdad que voy a despertar al revés? Lo que me estoy, lo que estoy, dándome, lo que me estoy dando cuenta de, de que eres un. Eh, eres un pillín, ¿no? Que estás. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. O sea, yo no sé si me puedo explicar lo que quiero decir. O sea, demostración de. de eh, la revelación es eso. Si es revelación, ahora sí es iluminación. Porque, ojo a ver, esto es que son conceptos tú has dicho una cosa muy importante, lo de decir lo del concepto de lo que es conciencia se nos arreglaría todo y nos iría mucho mejor la vida si entendiésemos conceptos de las palabras etimológicas, de lo que decimos porque hay gente que dice, no, el experto de conciencia no lo sabe pero lo que quiero decir es que necesitamos necesitamos demostración bueno, hay, eh, hay una cosa muy importante si es estas personas que yo las creo, las creo, ojo, las creo en el sentido de que tienen el contacto, ojo, eh, eso lo estoy diciendo, pero no me creo lo que dice el que le dice las cosas, <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo soy de los que piensan que sí que existe otra historia, existe otro, otra cosita, porque yo lo creo así, oye, pues igual me estoy equivocado, pero es que eso, la demostración de lo que está pasando de eso es lo que me está llevando a ver que es así se va a llegar a ser y se va a llegar a, a, a crear sectas, pero gordas. las secta del Pepito Los Palotes, la secta del, del youtuber, no sé qué, ojo, eh. Y no estoy nombrando a nadie, pero solamente hay millones y millones de canales, no solamente en, en español, sino mirarlo, mirarlo en inglés, mirarlo en portugués, en portugués, ojo, cuidado, en Brasil, lo que está ocurriendo en Brasil con todo este el, el tema del contactismo, que es increíble y, y, y lo vamos a ver y yo creo que lo estamos viendo yo creo que lo estamos viendo ya que me parece muy bien, todo es muy lícito todo pero a mí todo no me conviene a mí, a mí todo no me conviene por eso lo examino todo ¿no? las revelaciones a veces pueden ser alumbrones más que alumbrones, más que iluminaciones son alumbrones y, y las luces te sirven para poder ver bien o para cegarte y hay alumbrones, hay gente que no son iluminados, son alumbrones. Son, te han metido un fogonazo que creen que es luz, y bueno, es luz, pero te ha dejado ciego. Y dices, ya no ya no veo nada, no sé lo que me está diciendo, ¿no? Y, y a ellos igual. O sea, a ellos, y yo la verdad que es que eh, hay que mirarlo también, hay que mirarlo también el, en el lado del contactado, no tanto del fenómeno del contactismo, del contactado, ¿no? Como decía Steve se hace unos días también, que hablábamos un poquito sobre esto, era hay que oye, tienes que, tenemos que hacer un examen al, al chaval o a la chavala, o al hombre o a la mujer al, al que esté, está diciendo esto. Vamos a hacerte un examen psicológico, ¿no? A ver si, a ver si estás, estás grillado, ¿no? Es lo que Qué pienso yo Rafa, de, de, de, la, de eso, ¿no? De la revelación, ¿no? Dicen, eh, preguntan por aquí, dice Hugo uh, Álvarez, pregunta si tuviera que descartar la herramienta que más ayuda a despertar la conciencia, ¿cuál sería? Y me lo pregunta a mí. Yo te voy a contestar, pero a ver lo que dicen los compañeros. ¿Cuál sería la que tuvieses que descartar? La influencia. Despiertas por ti mismo. O sea, si tú ves algo, lo ves o no lo ves. No sé qué pensáis vosotros. Paloma, cuéntame. Sí, completamente de acuerdo Tienes que pensar tú, discernir tú y separar el grano de la paja. No hay que guiarse por eh, gurús que te dicen cómo debes pensar, cómo debes sentir o cómo debes actuar. Yo en eso estoy muy de acuerdo. Sí, eh, yo lo que puedo añadir en esto es que está bien que te den consejos, ¿vale? Y hay gente que te ayuda. Yo cuando uno necesita ayuda, va y pide consejo, pide ayuda y, y bueno, pero también los consejos hay que examinarlos. ¿sabes? Porque a veces la gente busca los consejos que le conviene, ¿no? ¿Sabes que no conviene? no Y eso eh, lo dices, le pides consejo a la amiga y luego a la otra amiga. Una amiga te dice una cosa que eh, va a ser muy difícil de conseguir, pero igual es lo acertado, pero te, la otra te dice que es lo más fácil y lo que va a ser destructivo, pues va a ser lo más fácil, ¿no? Lo que te conviene. Pero eh, es verdad que, que hay, eh, la manera de separar la, el trigo de la paja, eh, lo bueno de lo malo, es examinando, examinar examinar, contrastar, examinar. Es lo mejor. Es lo mejor. Sin tomar decisiones precipitadas. Ah, tenemos otra pregunta también, de Hugo Alvarez, Dice, pregunta, ¿crees que actualmente existen maestros espirituales o es uno mismo? Pues yo creo que es uno mismo. Porque visto lo visto, eh, yo creo que es uno mismo. lo que ha dicho Cristóbal, ¿no? O sea, es un poco a lo que la pregunta que has hecho antes, ¿no? ¿Qué descartaría? Pues... Muchas cosas, aunque cogiésemos eh, consejos, ¿no? pero yo creo que es uno mismo. O sea, el mejor guía espiritual es uno mismo. El problema que tenemos hoy en día, y no sé si estaréis de acuerdo vosotros, es que la gente está perdiendo un poco esa focalización. Es decir, la gente se está empezando a dispersar. No tienen un objetivo, no tienen una meta no tienen un sueño, no tienen algo a lo que eh, atenerse en cuanto al tema emocional. Se dispersa la gente, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ser tal, quiero ser cual, quiero ir para aquí, quiero ir para allá, y el que mucho tienen luego no, no puede abarcarlo todo. Entonces te dispersas. Entonces Yo creo que el mejor guía es uno mismo y ser metódico en tu vida. Metódico, yo tengo una mala costumbre que lo guardo todo, todos los datos, todo, todo el archivo, todo lo, lo encasillo, todo lo... Luego lo busco rápidamente, rápidamente, pum, pum, pum, lo busco. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes algo focalizado, si tú sabes cuál es tu camino correcto, lo vas a seguir perfectamente, o sea, metódicamente, ahora sí. Dispersa, dispersas para aquí, y vas para allá, llega un momento en que te agobias y buscas a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tienes que hacer esto. Bueno, yo le hago caso porque este es un youtuber, da con esto, que tiene muchos suscriptores. Esto es un problema porque los suscriptores no definen absolutamente nada. El número de suscriptores es el número de personas a las que estás entreteniendo. O a las que tú le das una información, les sirve o no les sirve. O no les gusta, o les gusta, o están ahí para reírse de ti. Hay de todo. Pero que la síntesis es, tienes un número de suscriptores que entretienes. Porque a fin de cuentas, esto es entretenimiento. Aunque demos muchas pistas, demos muchos datos, demos cosas de actualidad, de investigación, de... Es entretenimiento porque luego tú apagas esto y esto no es un canal de curso de cocina que vas a aprender a cocinar o no es un canal de curso de mecánica que vas a aprender a arreglar tu coche. No, esto es simplemente un canal que la finalidad es el entretenimiento. Aunque demos información veraz, pero tú esa información no la vas a usar para tu día cotidiano. Es decir, tú para trabajar, tú le vas a explicar a tu jefe, oye, que hay pleyadeanos, mira, que y o vas a la calle. O sea, las cosas como son. Y eso es un poco donde la gente no sabe diferenciarlo. Esto es un grave problema, también muchos youtubers también están pasando, porque se están haciendo gurús de YouTube. O ellos se creen que son de YouTube porque se juntan con tres, que le aplauden y ya está pero que luego en realidad carecen de algún estudio carecen de algún conocimiento científico, carecen de tantas cosas que de lo único que se valen es de sus artimañas cuidado con esto cuidado cuidado con esto y ahora alguno de vosotros podéis decir, oh, estás hablando mal de no, yo no hablo mal de nadie simplemente que no nos confundamos el mejor guía espiritual eres tú, el que estás ahí detrás, viéndonos ahora en este momento. Yo no voy a ser tu guía, ni pretendo serlo, ni lo voy a ser, ni eso es una obligación para mí. Y yo creo que los compañeros es exactamente igual. Adelante, Cristóbal. Bueno, yo en, en estos sí, dos minutitos, eh, hay que yo creo que hay que diferenciar lo que es un líder a lo que es un maestro el maestro no tiene por qué ser un líder o el, o el guía tampoco puedes, no tiene por qué ser un maestro son cosas totalmente diferentes a veces que lo, eh, el problema es que lo mezclamos y vemos a alguien que te está dando consejos en un canal de Youtube que te da consejos de vida, lo que sea, pues, no, pues te da consejos pero no te está mandando no es un líder que te dice, mañana a las seis de la mañana os tenéis le que levantar y vamos a ver, ¿sabes? y, y son de estos que, que mandan, y bueno, tú mejor que yo, que eres militar Tienes ahí alguien que te manda, pum, y lo tienes que hacer. Eso no quiere decir que sea un guía espiritual para ti. Puede ser tu amigo no puede ser tu amigo. Pero un maestro es otra cosa. O sea, hay que diferenciarlo. Yo, yo soy de los que piensan que sí es necesario tener maestros. Porque si, si no hubiésemos... Yo si no hubiese tenido maestros que me hubiesen guiado en la vida, yo, yo estaría perdido. ¿Por qué? Porque tú has dicho una cosa muy importante, Rafa, que es... Que hemos perdido el norte, o sea, no, hemos perdido la guía de la vida, nadie sabe por dónde tirar, pero ¿quién te tiene que decir a ti esa guía? Pues gente que ha aprendido de otros maestros, de la experiencia de la vida y son gente que el maestro puede ser tu padre, tu madre, si, si es tu padre, tu, madre, tu amigo, eh, puede ser un youtuber, ¿por qué no? Puede ser cualquier cosa cualquier persona, tu amiga, eh, tu vecino, quien sea, ¿no? que te, que te guíe. Pero lo que no debemos de hacer, que es lo, es lo, que, es lo que, creo que, para no desviarnos del el, que si sí es despertar o, o, o, o manipular la conciencia, ¿no? es que lo tengamos en un pedestal, como un líder, porque de líder no tiene nada. Quizás te está, está dando buenos consejos de nutrición, buenos consejos de, de, de, de cómo cuidar a tu pareja, de buenos consejos de cómo criar a tus hijos, fenomenal, fenomenal, me encanta. Me encanta, yo eso, todo eso lo consumo. Pero yo, por eso, no voy a hacerle esto, ¿sabes? Y no, que es donde tú estás diciendo, Rafa, y lo que Patricia, eh, Paloma está diciendo, y lo que está diciendo to toda la gente. Nosotros tenemos la libertad de decidir, de examinarlo. Todo me es lícito, o sea, todo, todo es lícito consumirlo, sí, pero no todo me conviene. No todo me conviene. En esta vida no todo me conviene. Por, por mucha libertad que haya, no todo me conviene. A mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo soy consciente. Tengo, soy consciente de mi vida. Sé hasta cuáles son mis límites. Si me paso de aquí, si me paso de, de. yo Porque me conozco. Si me paso de esta manera, pues eh, podríais ver a, a un Cristóbal diferente. Totalmente diferente. O sea, si, estoy. Siempre estamos en, en, en la línea del precipicio, ¿no? Y a veces te metes en el fango y dices, ah, va, puedo salir en el fango. Pero aquellos que nos hemos metido en el fango, hemos hecho caminatas por el campo de jóvenes y eso, y cuando nos hemos metido las botas en el fango, has tenido que dejar la bota en el fango y sacar el pie de la bota y descalzarte para poder salir del fango, porque te atrapa. Y hay cosas que no me convienen en esta vida. Y no me conviene hacer así a cualquiera que me dé un consejo, porque me ha venido bien. ¿Le voy a hacer así? No, amigo. Yo no tengo que darle pleitesía a nadie ni tengo que demostrar mi, mi, mi, eh, mi, ¿cómo diría? mi lealtad de sangre a alguien que me está dando consejitos. No, lo siento mucho, lo siento. yo no puedo. Pero la figura del maestro es necesaria. La figura del guía es necesaria. Es necesaria. La del líder, hasta cierto punto. <ríe> Porque también nos podemos desviar, porque si no, no hubiese hecho falta leyes, no hubiese hecho falta policías, ¿no? ¿No? La, si, imagínate un mundo sin ley. El, ni el oeste, ni el viejo oeste de Estados Unidos, aquel famoso de las películas, vamos, eso es un paraíso comparado a lo que podía haber sido o, o podía ser un mundo, un, conociéndonos, porque somos conscientes, estamos despiertos, conociéndonos, ¿cómo sería? ¿sabes? Entonces eh, a eso tenemos que ir, ¿eh? por eso digo que nos están manipulando ¿no? yo, yo pienso ¿eh? Más que despertando, bueno y también despertando, ¿no? nos estamos dando cuenta nos están manipulando la conciencia <risa> Adelante Paloma, ya quedan unos minutos ahora contestar una preguntita que hay aquí sí. y nos iremos, cuéntame Paloma Pues nada, yo para terminar decir que el ser humano siempre ha buscado un líder al que seguir y es ahí en donde se nos han colado dentro de esta, de esta rama, ¿no? que le llaman de misterio, que para mí no es misterio, donde se nos han colado ese tipo de gente que se quiere aprovechar. Que en algún momento necesitamos un guía, yo más que guía diría que necesitamos un consejo, porque todos en, en, en algún momento hemos estado perdidos. Pero el consejo es un consejo, no hay que seguir a nadie con los ojos cerrados, Tú eres tu guía, tú sabes qué es lo que te conviene y qué es lo bueno para ti. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar nunca. Además, eh, yo quiero añadir a todo esto, que es estos supuestos líderes, ¿no? eh, ellos mismos eh, se buscan cosas en las cuales parece que tienen algo de, de estudios, de carrera, y no tienen nada. Eh, cosas secundarias y que las resaltan como si aquello fuese algo eh, primordial. No es lo mismo un señor que está en un grupo de amigos de X, de la ufología, a una persona que tiene una o dos carreras, que se ha dejado miles de euros, miles de euros, en estudiar algo. Y eh, en culturizarse, es muy importante culturizarse. Esa persona puede ser un buen maestro. Igual no es un líder. Pero el líder... Muchos líderes que estamos aquí viendo, y son algunos, y permitirme por esta expresión, líderes de pacotilla, esto sí es verdad, algunos eh, hacen ver que son, les has de, de rendir lealtad en sus tramas internas, que no tiene nada que ver con el misterio ni tan siquiera con la enseñanza. Y eh, parece ser que son como... como ...intocables... no ...intocables realmente... ¿no? ...y dices... ...bueno, no son intocables cuando hablan de todo... ...y no hay... Yo, yo, bueno, ...yo soy honesto... ...y yo hablo por mí, yo no hablo por nadie... ...pero yo soy incapaz de hablar de todo... ...porque es que no sé de todo... ...es, que es más lo que ignoro que lo que sé... ...yo me ciño pues a los ovnis... ...a los fenómenos paranormales... ...que es lo que yo más o menos he tocado... ...lo más clásico... ...y luego a la historia y los misterios de la historia... ...la egiptología, la siriología... Punto. O sea, es que yo, a mí me hablan de, sí, porque los portales dimensionales, que no sé ni lo que es, porque es que tampoco me ha interesado. Es decir, yo no puedo saber de todo. Ahora, si tú me pides un consejo en alguna de las materias que yo controlo, no que domine, sino que controlo, pues te puedo dar algún consejo que te pueda servir o te puedo contar algún caso, alguna investigación o cualquier cosa. Pero es que hay gente que sabe de todo. Y en realidad el refranero español es muy rico y dice que es eh, oficial, aprendiz de todo, oficial de nada. ¿no? Que Es un poco eh, la, la imagen que se está dando, mala imagen que se está dando en YouTube, sobre todo de los divulgadores del misterio. Esto hay que dejarlo muy claro porque somos divulgadores, no somos gurús. Ni tan siquiera, bueno, maestros yo creo que cada uno en su casa es un poco maestro, maestro liendre, lo digo yo, ¿no? Aquí hay una pregunta que me llama la atención, que dice eh, Angélica, dice, ¿creen que las religiones también hacen parte de este adoctrinamiento, al igual que los gurús? Si tú haces esa pregunta, querida amiga Angélica, y no te has enterado de lo que hacen las religiones, mmm, háztelo mirar, ¿eh? porque claro que hacen, hacen de gurús. Son los gurús legales. ¿Eh? Hay, de hecho, en la historia, hablando de historia, ya con esto culminamos el programa, en la historia han intentado algunas eh, escisiones de algunas religiones, por ejemplo los cátaros. La iglesia dijo, no los queremos. ¿Por qué? Porque piensan distinto. ¿Qué hicieron? Una cruzada contra los propios cristianos. Es una de las primeras cruzadas que existieron no fue contra el mundo musulmán sino fue contra los propios cristianos en Europa. ¿eh? O sea que sí hacen de gurús, por supuesto, además la cualquier religión, ¿no? Los cristianos, ni los musulmanes, ni todas las religiones hacen de gurús para ellos mismos y hacen publicidad de su propia religión, como que es la mejor y, sobre todo, la correcta. ¿eh? Porque tú puedes tener otra religión y te vas a decir, sí, sí, está muy bien, pero la tuya no es la correcta, la mía es la correcta, la tuya es más moderna, la mía es más antigua, más ancestral, no, la mía es más moderna porque hay una revelación que el, el, el arcángel Gabriel vino y era el arcángel Gabriel 3.0, ¿eh? y como era más moderno, pues hizo una revelación a través del 4G, vete tú a saber, porque cada religión es un mundo y esto funciona así. Chicos, si queréis añadir alguna cosita, es el momento, que nos vamos. Cristóbal. Bueno, pues nada. Que yo de verdad que me lo, me lo paso muy bien con estos, estas tertulias. Aprendo mucho y la verdad es que eh, respondiendo un poquito a la pregunta de, del tema de adoctrinamiento de las, de las religiones, eh, hace unos días alguien en Facebook eh, puso que, que bueno, que mira lo que hace este de tal religión, ¿no? Y veías a la gente haciendo cosas. No, no. Es que el problema no es el mensaje. El problema ahora mismo en las religiones son los mensajeros ¿no? que hacen lo que les sale de la punta de la nariz, por no decir y no decir un palabra más gordo. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento esta civilización se está muriendo. Por falta de conocimiento. Y solamente con observar ciertos movimientos de ciertas religiones creemos que así es todo. Y no podemos mezclar a todos en el mismo saco lo mismo que en el misterio. En el misterio no podemos me mezclar a todos en el mismo saco. No, para nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa. Yo llego a donde llego. Lo que no, si alguien me pregunta... Y hace poco hice un directo de preguntas y respuestas de los suscriptores y me hacían preguntas que yo decía... Pum, pum, pum, no tengo ni de idea de lo que me estás preguntando, porque no lo sé. O sea, no soy el libro gordo de Petete. ¿Os acordáis del libro gordo de Petete en España? Ese libro que no salía... Bueno, los que somos viejos ya sabemos lo que era aquello. Lo anunciaban como algo tremendo, ¿no? No soy el libro gordo de Petete, hombre. Eh, yo sé lo que sé y ya está, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que eh, no todos... Eh, eh, adoctrinan de una manera eh, malvada, adoctrinan quizás para convencer a la gente de cualquier otra manera o sea, en sus creencias, pues lo que ellos están viviendo, que es lo que yo digo, es lo que ellos están viviendo, y eso es lícito, eso es lícito. Pero adoctrinar es como aquello, no es que eh, ciertas cosas eh, ha, ha, ha hecho muchísimo daño a al, al, al Europa, al planeta, a la civilización. Chico, no sé, igual hace 500 años, ¿no? Igual pasó algo en la historia como... Y ahí está Rafa, que os lo puede decir. Pasan cosas puntuales. Pero ya no estamos hace 500 años, que es que estamos en el siglo XXI. Y lo que me estoy dando cuenta es que en el Renacimiento se sabía más que los que sabe la gente del siglo XXI. Y este, y este siglo XXI, la civilización del siglo XXI perece. O sea, perece. Y todas las civilizaciones han perecido por algo. Han desaparecido por alguna cosa. Por sequías, por no sé qué, por comercio, por reguerras, por pandemias, para lo que sea. Pero el siglo XXI, ¿no? Esta civilización global, que aunque tú creas que sabes encender el ordenador y encender tu teléfono móvil, eso no te hace técnico eh, especialista en ordenadores. Solamente sabes encenderlo y comprarlo. ¿Vale? Es lo que hace. Este mundo, esta civilización, y yo lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo yo y lo ve mucha gente y eh, muchas personas que, que son maestros y de, y de escuelas, de universidades, hay una carencia de conocimiento, un mínimo de conocimiento cultural de lo que sea. Pero hablo por mí también, ¿eh? Y así perecen las civilizaciones. Y así surgen los... Porque, mira, otro dicho... En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Y lo único que nos va a hacer ver nuestro entorno, y quizás ahí sí que entraría yo con el despertar, es que tengamos conocimiento un poquito de algo, un poquito leemos un poquito de esto, esto aquí, esto por aquí, no interesarnos por la historia de nuestro país, por la historia del mundo, por para no... Eh, eh, para que no volvamos a repetir lo que se repitió en la historia, porque es la única manera de que la civilización pueda aprender. Pues no, no, no es así, no estamos viendo esto. Está pereciendo por falta de conocimiento, conocimiento. No es que no estén despiertos de conciencia no, no. Falta, falta de querer, de bajar la cabeza a lo que pasa. Eso lo, eso lo veo yo. Vamos, es lo único que quiero añadir, y yo creo que, que me lo estoy pasando muy bien, seguiría más horas, ¿eh? Paloma, gracias. Y, y, y Rafa por invitarme a vuestra casa y a la gente que estáis viendo y a los que nos están viendo, pues bueno, en diferido. Yo creo que esto es lo que tenemos que fundamentar en el mundo del misterio. Que aunque a lo mejor Rafa y yo o Paloma y yo estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en cosas, podamos estar aquí como personas, como, como civilizados y que podamos aprender uno de otro y que haya respeto. Y que nos considere la gente dignos, dignos, ¿eh? personas dignas de poder hablar, de poder trabajar en lo que nos gusta y de poder eh, expresarnos como nos gusta, con respeto. Y yo eh, te doy la enhorabuena, Rafa, por el, la, la gente que tienes en el chat, estupenda. ¿eh? La gente que tienes, porque yo me acuerdo hace años, <risa> hace no muchos, muchos años, de tres años, como mucho, que yo había había veces que ya, ya ni veía el chat de las cosas que ponía, ¿no? O sea, eh, se nos denigrama en el sentido, ¿no? De, de insultos, de tal, ¿no? Bueno, son etapas que está pasando. Yo creo que aquellos se han hecho ya grandes, ¿sabes? O están en la cárcel, no sé. Pero, pero bueno, eh, que, que lo le pasamos bien, Rafa. ¿eh? Esperemos repetirlo más veces. Pues muchas gracias, Cristóbal Gracias, Paloma, por estar aquí con nosotros también. Nada, gracias a vosotros y cuando queráis, ya sabéis, yo siempre estoy disponible para, para echar una manita y pasárnoslo bien aquí hablando de lo que sea. Pues ya lo sabéis, el canal clásico del misterio con Paloma y Alba, y Azucena, y yo de vez en cuando me pues salgo también, y Misterios al descubierto de Cristóbal Toro. Si queréis ampliar todo esto, pues os suscribís a los canales y veréis pues bueno, todas estas cosas que estamos hablando. Y como bien dice Cristóbal, estos amigos que están aquí en el chat, que nos están viendo, el cual veo mucho respeto y muchas ganas ¿no? de, de, de hablar, de comentar, de, de charlar con nosotros y que yo estoy aquí viendo un poquito lo que ellos hablan. Y te digo una cosa, Cristóbal, antes de irme. Si los griegos fueron capaces de llegar a tener charlas que duraron los grandes filósofos 50 años, yo creo que nosotros también podemos llegar, no menos si aquí 50 años, pero por lo menos mantener charlas y acercar, como decía aquel, posturas en el mundo del misterio. ¿no? 50 años bueno, no más tú y yo. No sé yo si 50 no, pero un poquito menos, vamos a dejarlo un poquito menos. Pero eso es interesante. Sí. Gracias a los dos, amigos, y vosotros que estáis ahí en el chat, tan respetuosos. Y como siempre digo, tenemos de las, una de las audiencias, no sé si es la mejor, pero una de las mejores de toda eh, esta plataforma que es YouTube, que pues bueno, hace que sea posible todo esto. Pues chicos, muy buenas noches, muchísimas gracias y ya sabéis, nos vemos en el próximo programa, hablando de estos temas y muchos más. Ajá. Hasta la próxima.